Buenos Beatriz. Buenos días, según on, etaung y etorriak, vestebein, nafárraco, gobernóac, bruselan, duen, orrisca dicha, que Europa cogui brus, antológico, yardunal, libateda. Daquisones, equimenónek, Europa, nafárraca, urbilluna, dugu amado según eanbein, y idutugu, formácio, sayo en vides. Vestakuncha, sayo aguetan, nafárraco, edagui, i, intresa, en Europa cogui, nagusia jorrachen, ditugu.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 La acción se enmarca en uno de los ejes de trabajo del Plan de Acción Exterior 21-24 de la Dirección General de Acción Exterior del Departamento de Relaciones Ciudadanas como eje que busca precisamente ese objetivo, acercar y hacer más comprensible Europa para nuestra ciudadanía. Hoy en este foro vamos a abordar la nueva bajaus House Europea, ese movimiento emergente que pretende convertir el Pacto Verde en una realidad tangible, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. El empeño en detectar de forma temprana líneas de trabajo beneficiosas para nuestra comunidad y en alinear nuestras políticas con Europa nos llevó como gobierno a impulsar el trabajo en este ámbito en el convencimiento de que los difíciles tiempos que las sociedades contemporáneas atravesamos requieren de un esfuerzo colectivo para explorar cómo vivir mejor juntos. Las instituciones regionales nos sentimos interpeladas por el llamamiento de la Comisión Europea para codiseñar los espacios vitales de futuro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 Es al mismo tiempo una invitación a cambiar de perspectiva y a ver en los desafíos ecológicos y digitales otras tantas oportunidades de transformar para mejorar nuestra vida. Es igualmente aplicar enfoques regenerativos que permitan la renovación de recursos y la protección de la biodiversidad. Europa defiende esta oleada de renovación para convertir a la Unión en líder de la economía circular, aunque dejando claro que no estamos únicamente ante un plan medioambiental o económico, sino además ante un nuevo proyecto cultural orientado a responder a las necesidades sociales más allá de nuestra dimensión material. La nueva house significa apreciar la diversidad como oportunidad para aprender unos de otros. Todo ello en sintonía con un mayor compromiso de la ciudadanía en la búsqueda de nuevos y mejores horizontes con respecto a los lugares que habitamos. Por ello, nos satisface confluir en actos como el de hoy una jornada en la que, de la mano de la Comisión Europea, con Elisa Grafuya, podremos conocer el estado del arte y las convocatorias generales en esta materia. Contaremos, asimismo, con la intervención de Jorge López, representante de European Cluster Alliance, quien nos acercará al contexto nacional y a las oportunidades de financiación. También habrá oportunidad de abordar la situación en Navarra por parte de Subinsa, con Beatriz San Martín, coordinadora del grupo de trabajo en torno a la nueva Bauhaus europea.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 El tipo de sociedad que perseguimos se basa en el interés general, el bien común, el bienestar y el progreso. Y se trata de un modelo que solo puede garantizarse con el esfuerzo conjunto de la ciudadanía y de sus poderes públicos. Y ahí es donde entra en juego el papel impulsor y dinamizador de las instituciones, con iniciativas como hoy, que reúne, nos reúne para dar a conocer políticas, compartir conocimientos, poner en común experiencias, favorecer sinergias. Gracias, por lo tanto, a los y las ponentes que nos acompañan hoy y a todas vosotras y vosotros por asistir a esta jornada que a buen seguro va a resultar muy ilustrativa y que esperamos que se vea también enriquecida con vuestra participación. Muchas gracias, es que Muchas gracias, Ana. Eh, pasamos a, a nuestra primera oradora, Elisa Grafuya Garrido, de la unidad eh, dedicada a la New European Bauhaus en, en el Jersey de la Comisión Europea. Adelante, Elisa. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Y en primer lugar, muchas gracias a la delegación de, del Gobierno de Navarra por la invitación para estar aquí. La verdad es que estoy encantada. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si ahora no me da problemas. Eh, he preparado un PDF. Mientras tanto, explicar brevemente. Full screen, me, me comentas, Beatriz, si lo veis todo bien. Eh, vemos una cajita a la derecha. ¿Se ven las diapositivas? Esto aquí, ahora. ¿Mejor? Mm, no. Se leen las... Ahora sí, ahora perfecto. ¿Sí? Vale, perfecto. Ahora yo ya no os veo, pero bueno, lo importante es que veáis las diapositivas. Bueno, pues nada, comentaros que he preparado una presentación que intentará ser lo más práctica y dinámica posible, que pueda ser una presentación institucional. Eh, como decía Beatriz, yo trabajo en el JRC, en el Joint Research Center, que es eh, el centro científico y de conocimiento de la Comisión y la Unidad de la Nueva Bauhaus Europea. Está ahí porque este centro es el que ha recibido la, la función de, de coordinación de la iniciativa dentro de la comisión. Entonces bueno, comentar ya diciendo que la presentación tiene dos partes primero una pequeña recapitulación de cómo hemos llegado hasta aquí muy, muy breve, cinco minutos, pero con las claves más importantes que nos van a permitir entender mejor la segunda parte de la presentación que son las novedades que tenemos ahora mismo en la, en la iniciativa, que son tres. Una, los premios de la nueva House Europea la nueva edición se presentó ya se lanzó la semana pasada luego hablaré también, haré una pequeña introducción del compás que es el término en inglés y sería una traducción en, el, en castellano podría ser la brújula de la nueva Bauhaus europea. Es un documento que todavía no, no se ha hecho público, lo lanzaremos en enero, pero eh, voy a explicaros un poquito qué es lo que qué es lo que va a venir con él. Y luego la parte final que va a ser pues, una visión, unas pinceladas sobre qué oportunidades de financiación hay en el periodo de programación 2023-2024, que como sabéis pues los últimos programas de trabajo se han adoptado la semana pasada. Entonces, bueno, empezar diciendo que efectivamente eh, la nueva Bauhaus europea lleva ya dos años eh, como movimiento, como iniciativa y siempre me gusta cuando la presento eh, explicar de dónde viene, ¿no? porque eh, efectivamente es una iniciativa que está ahí para ayudar, para apoyar a la ciudadanía, a las comunidades, a ser unos actores, a jugar un papel activo en la aceleración de la, de la transición verde ¿no? hacia esa nueva sociedad que necesitamos, hacia ese futuro eh, conjunto. Y cuando uno le echa un vistazo al Pacto Verde Europeo, pues es relativamente fácil quedarse en esos objetivos tan ambiciosos a medio y a largo plazo y no ver... Eh, tan claramente eh, cómo eso se traduce en el día a día, ¿no? de una manera concreta en la calidad de vida de la ciudadanía y precisamente la iniciativa surge pues, para eso. ¿no? ¿Cómo, cómo dar respuesta a esa ambición eh, para la transición verde? Pues con un concepto muy innovador que integra no solo los aspectos relacionados con la sostenibilidad eh, medioambiental, eh, y enfoques más circulares y regeneradores sino también eh, todo lo que corresponde al ámbito de la inclusión porque se trata verdaderamente de trabajar juntos eh, para, para crear la sociedad que, que queremos tener en el futuro ¿no? y esto también significa pues, eh, tener en cuenta todas las dimensiones relacionadas con la accesibilidad, incluida la accesibilidad económica y por último eh, el tercer concepto el tercer valor de la iniciativa que es probablemente el que cuesta más eh, entender y en el que a menudo recibimos más preguntas, ¿no? porque tiene que ver con todo lo que es eh, la calidad de la experiencia, la belleza, eh, pero um, para explicarlo de manera más clara, en realidad lo que, lo que hace este valor es recordarnos que todo lo que va más allá de la funcionalidad también es importante. ¿no? Es La calidad humana, la cualidad de la experiencia, la dimensión cultural de la experiencia es muy importante, no solo aquello que nos uh, sirve para un propósito concreto. ¿no? Entonces, Con este triángulo de valores, eh, lo que propone la iniciativa es que eh, cuando nos enfrentemos a los retos, los definamos teniendo en cuenta estos tres valores y también las soluciones para dar respuesta a esos retos. Y básicamente este concepto está ahí para también recordar que la transición verde es igualmente una transición social y una transición cultural. ¿no? Entonces, bueno, esta es la, la parte principal del concepto. ¿no? Como, como decía, eh, la iniciativa tiene a ver si ¿sí puedo pasar la diapositiva sí, tiene un carácter muy participativo y de conexión con las comunidades y por lo tanto durante los primeros seis meses de la iniciativa se lanzó, se lanzó lo que llamamos la fase de codiseño, que fue básicamente una, una invitación abierta a todo el mundo a compartir ideas reflexiones, experiencias y proyectos para definir conjuntamente de una manera colectiva eh, la, la iniciativa, ¿no? lo que la iniciativa sería y cómo eh, se llevaría a cabo después, entonces con las dos mil contribuciones que recibimos, eh, se llevó a cabo un análisis exhaustivo y, y se tradujo en una comunicación de la Comisión Europea dedicada a esta iniciativa. Voy a resumir tres conclusiones importantes que nos van a ser útiles como recordatorio para la siguiente parte de la, de la presentación. Una conclusión es, fue que, además de Llevar en mente o tener en cuenta, integrar esto de triángulo de, de valores cuando definimos los retos y las soluciones, el proceso también es muy importante, es igual, igualmente importante, con lo cual eh, lo que hace la iniciativa es reconocer que eh, en esos procesos de definición de desafíos y de, de soluciones hay que también tener en cuenta que se tiene que integrar un enfoque a varios niveles que conecte el nivel global con el local, eh, la dimensión participativa y por supuesto la dimensión transdisciplinaria. Otra conclusión también interesante es que durante esta fase de codiseño se permitió dar voz a la necesidad de las personas de reconectar, de reconectar con la naturaleza, de reconectar con los espacios en los que viven y eso incluye historias, espíritu de esos espacios, la esencia de los espacios, las, la, la cultura, la, eh, el conocimiento, eh, conectar también con con uh, otras personas, eh, formar parte de la comunidad y hacer todo esto en paralelo al trabajo ese de fondo de, de tratar el, el, el uso no sostenible ¿no? De, de, y superar el uso no sostenible de los recursos. Entonces Estas tres, estos cuatro ideas son los ejes temáticos de la, de la iniciativa y también están muy presentes en la, a la hora de implementarla. Tercera conclusión, y ya con esto concluyo sobre la, las partes principales del concepto de la iniciativa, es el impacto. ¿Qué tipo de impacto se busca? Bueno, pues en primer lugar, el impacto sobre los espacios físicos, lugares sobre el terreno. Segundo, todo lo que tiene que ver con el ecosistema de innovación. Y en tercer lugar, lo que llamamos la difusión de nuevos significados, que tiene que ver con las mentalidades, comportamientos y los hábitos que tenemos. ¿no? Obviamente, con todo esto, eh, la iniciativa demuestra un carácter muy transversal y, y esa transversalidad la estamos aplicando también a la hora de integrarla en las políticas y en los programas de la Unión Europea. Entonces, bueno, en esta otra diapositiva se he puesto una cronología para que vierais un poquito, no me voy a detener porque tenemos el tiempo justo, simplemente decir dos uh, cuestiones más antes de entrar en, en las novedades que, que voy a presentar más en detalle y una de ellas es la importancia de la comunidad que se ha desarrollado en torno a la iniciativa desde el principio empezando al principio con lo, la miemb la, los miembros de la mesa redonda de alto nivel y los uh, socios oficiales estos últimos son entidades no políticas y sin ánimo de lucro y luego la comunidad ha ido expandiéndose y ahora pues también tenemos una nueva categoría, por ejemplo, que llamaré que me gustaría destacar también, que es la que se llama los amigos, que son para aquellas entidades que no pueden ser eh, socios eh, oficiales porque eh, tienen, pues son empresas, son autoridades públicas, entonces bueno, eh, destacar que las convocatorias para expresar interés para ser socios oficiales y amigos están permanentemente abiertas así que aquellos que estéis interesados y que todavía no forméis parte de la comunidad pues os invitamos a que a que, a que entreguéis vuestra eh, vuestra solicitud y, y bueno se revisan regularmente o sea que la comunidad crece cada día no también se irá incorporando a la comunidad los proyectos eh, ganadores de las de las convocatorias dedicadas a la nueva bauhaus europea y luego una cosa importante también que es la comunidad eh, tiene un espacio, cree, como digo, el tema de la colaboración, de la participación, el apoyo a las ideas innovadoras es muy importante y por eso mismo creamos el, eh, un espacio virtual de colaboración que se llama el NEP Lab, el laboratorio NEP. Y básicamente este espacio de colaboración no es para dar financiación, sino para facilitar conexiones y para ayudar que las, a que las ideas maduren y florezcan. ¿no? Entonces en esta diapositiva eh, veréis eh, en, el, en el eje central y a la izquierda las iniciativas que, que estamos llevando a cabo des, por parte de la comisión y las tres que veis a la derecha, que veis que los títulos tienen un carácter un, quizás más geográfico, son los que han surgido de momento de, directamente de la comunidad pero habrá más ¿eh? es, una, es un proceso dinámico entonces bueno dicho ya todo esto eh, empezamos ya en, con la, el tema, la, primer, la primera novedad que quiero presentaros y es el, los premios de la nueva Bajos Europea. La edición de 2023 se lanzó ya la semana pasada, el 6 de diciembre. Eh, Las candidaturas se pueden entregar hasta finales de enero, así es que esperamos que eh, el entusiasmo um, de la comunidad de, la, de Navarra pues, uh, se deje ver también en esta edición. Eh, la novedad con respecto a a esta edición es que, además de las dos, los dos apartados que habían ediciones anteriores, un apartado para proyectos completos eh, completados o finalizados, que son los Campeones de la Nueva Bajos Europea. Eh, la otra categoría que también, la otra, el otro apartado que también estaba en las ediciones anteriores es el de las estrellas emergentes para gente joven, hasta 30 años, conceptos e ideas. Este año la novedad es que hay una, un tercer apartado que se, se centra en, en los temas de la educación. Y en este apartado se pueden incluir tanto proyectos que se han completado como ideas y conceptos en, en fases iniciales de desarrollo. Eh, dentro de cada uno de estos apartados hay cuatro categorías que coinciden con los cuatro ejes temáticos que había mencionado al principio y bueno la tercera novedad es que en esta edición eh, los Balcanes Occidentales pueden participar también en, igual que cualquier otro estado miembro de la Unión Europea. Y bueno, pues el siguiente tema que quería eh, explicaros, como decía al principio, la, el compás o la brújula NEP, eh, quisiera pediros disculpas porque no hemos podido traducir todavía estas diapositivas, es un proceso que se está llevando a cabo y el documento se presentará oficialmente en enero, así es que esta parte y la última parte están todavía en inglés. Mm explicaros de dónde viene este documento y por qué. Bueno, pues eh, básicamente es un documento que se ha pensado como un marco que sirva de guía para aquellas personas que están en situación o en posiciones eh, que tengan que tomar decisiones, que sean responsables de, de proyectos Nueva House Europea para... Eh, que tengan un, un, un instrumento, un marco de guía que les permita definir y reconocer mejor los, los proyectos uh, Nueva Bauhaus Europea. Básicamente, se trata de intentar ayudar a desarrollar un vocabulario y una, y una comprensión común de los tres valores y los tres principios de la iniciativa y reforzar así los proyectos Nueva Bauhaus Europea. Aquí mmm, me gustaría aclarar que no se trata de un documento que no es un documento para preparar propuestas a convocatorias. En ningún momento este documento no reemplaza los criterios de las convocatorias, cada convocatoria tiene sus criterios y se evalúa de acuerdo con esos criterios. Como estaba diciendo, este documento es para ayudar a... A generar un vocabulario y una comprensión común que, que, que permita dar más consistencia ¿no? al, al, a la interpretación de, de los valores y los principios. ¿Cómo se ha pensado este documento? Pues bueno, básicamente es el, el equipo que ha trabajado dentro de, de la unidad en este, en este tema ha establecido tres niveles de ambición para cada uno de los valores y para cada uno de los principios. Y esto sea, es la conclusión de un trabajo bastante, bastante extensivo de, de análisis de los premios de la nueva House europea 2021-2022, de análisis también de la literatura correspondiente de las políticas de la Unión Europea y de los marcos existentes. O sea, que es un trabajo que realmente eh, bueno, eh, ha, ha requerido un análisis bastante, bastante detallado. Eh, os voy a explicar brevemente porque no quiero entretenerme mucho y no quiero, quiero mantener un poco de, de, de tiempo para las convocatorias. Eh, os voy a dar ejemplos sobre cómo estos tres niveles de ambición que se acumulan, es decir, el nivel 2 incluye el anterior, el nivel 1 y el nivel 3, que es el más ambicioso de todos, incluye los dos anteriores, se traduce en estos tres eh, valores. ¿vale? En el caso de la sostenibilidad medioambiental, pues el nivel mínimo de ambición sería pues, un proyecto que eh, lo que trata es de reducir el impacto medioambiental. El segundo nivel estaría más enfocado a temas de circularidad y el tercer nivel, que sería el más ambicioso, sería pues aquel que trata de dar algo, de ofrecer algo de vuelta a la naturaleza, ¿no? de añadir valor para la naturaleza. En el caso de la inclusión, pues algo parecido, ¿no? el nivel mínimo sería... El de, el de establecer derechos básicos de accesibilidad, el segundo nivel consolidarlos y el tercer nivel ir más allá ah, con, con acciones que pueden incluso ayudar a superar modelos sociales obsoletos. Con respecto al tercer valor, el de la, el de la calidad de la experiencia, todo lo que tiene que ver con... con con la, la, el confort, la experiencia, etcétera, más allá de la funcionalidad, pues sería también algo parecido, ¿no? Empezar con un nivel que quizás se centra más en la experiencia individual o en, también en, en una experiencia limitada en el tiempo para pasar a una experiencia más colectiva y en el tercer lugar, de, o en el tercer nivel de ambición, se trataría ya de, de ir más hacia experiencias de empoderamiento, de incluso de cambio de hábitos, y, y etcétera. Entonces, bueno, esto es una pequeña introducción, algunas pinceladas de lo que podéis esperar cuando se lance el documento oficial, la estructura es parecida para los tres principios de trabajo, no me voy a entretener y ya pues pasamos al tema de las oportunidades de financiación, que seguramente es el que genere eh, más interés o más expectativas, pero también es probablemente el más denso y el más técnico, así es que lo que he intentado cuando estaba preparando esta presentaciones, hacerlo lo más eh, accesible posible para ser consistentes con la iniciativa. Entonces, más que presentar convocatoria por convocatoria, porque hay, hay muchas y hay muchos detalles, para eso hay sesiones de información específicas. Entonces yo lo que eh, pretendo con esta presentación es daros unas pinceladas, unos elementos que os permitan navegar las convocatorias para que identifiquéis aquellas oportunidades que os interesan más de acuerdo con vuestro perfil y de una manera más rápida. ¿vale? Entonces eh, aquí en esta primera diapositiva os he puesto una captura de pantalla a la izquierda, veis eh, las tres eh, la, la, la, la página de entrada, hemos mantenido la misma experiencia de usuario que, que en el periodo anterior para que, no, para que no hubiera demasiados cambios. Entonces, el primer nivel de estructura es eh, convocatorias eh, organizadas en función de las transformaciones, las tres transformaciones que mencionaba al principio, vale y luego Dentro de cada una de esas transformaciones, como veis a la derecha os he puesto un ejemplo, las convocatorias están estructuradas en dos tipos de convocatorias. El primer, en primer lugar vais a ver las convocatorias dedicadas a la nueva Bauhaus europea, que son las llamamos así porque están exclusivamente enfocadas hacia la iniciativa, ¿no? a la, la implementación de la iniciativa, y todo el presupuesto de esa convocatoria se dedica a los proyectos a la nueva Bauhaus europea. La segunda categoría son lo que llamamos convocatorias que contribuyen a la nueva Bauhaus europea. Estas no están exclusivamente dedicadas a la iniciativa, lo que hacen es la, tener en cuenta a la nueva Bauhaus europea como un elemento de contexto o como una entre las distintas prioridades de la convocatoria. Por lo tanto, eh, la convocatoria no está exclusivamente orientada a la nueva Bauhaus europea ni todo su presupuesto. Y luego, dentro de cada una de estas uh, categorías, pues están estructuradas de manera cronológica. Las que se abren antes están en primer lugar, las que se abren después, eh, después, ¿no? Bueno, con respecto a las, uh, transformaci las transformaciones, voy a empezar con la primera que es la de los espacios y entornos físicos. Seguramente anticipo que muchos, muchas estaréis pensando o estaréis preguntándoos por los uh, Lighthouse Demonstrators, la convocatoria de los demostradores FARO. Y Porque eso son preguntas que nos han venido. ¿no? ¿Va a haber, va a haber otra convocatoria de, de demostradores faro en el eh, programa de trabajo 2023-2024 de Horizonte Europa? Entonces, ¿la respuesta a eso es tal cual estaba diseñada esa? No. Lo que, lo que se ha hecho en este en esta, nuevo periodo de programación es integrar la lógica de la demostración eh, y el lenguaje de la demostración en eh, más convocatorias. Entonces en 2021 eh, la convocatoria de demostración fue Light, Lighthouse Demonstrators, los demostradores FARO en 2022 el equivalente es la, la primera, corresponde a la primera línea que veis en la tabla, la European Urban Initiative, la iniciativa urbana europea. Esta corresponde, está financiada con los fondos de cohesión, no es estrictamente del periodo 2023-2024, es de 2022, pero está todavía abierta hasta finales de hasta enero. Y por eso la hemos mantenido, porque es interesante que es una oportunidad que bueno tiene una dimensión regional bastante, bastante importante. Entonces, ahí ahí está. no Pero bueno, ya volviendo al periodo 2023, eh, veis que en, en, en la segunda línea hay una, una convocatoria que sí que tiene en el título la lógica del o sea, tema de la demostración. Esta está más orientada a una perspectiva social con respecto a, a la vivienda. ¿no? Elisa, la... perdona sí. que te interrumpa, dos minutitos, ¿vale? Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces... Uy, se me ha ido. Entonces, bueno, eh, deciros que cada una de estas convocatorias tiene un enfoque eh, más eh, centrado en una dimensión, que sea de, la, de las viviendas, que sea las, la tercera línea, por ejemplo, está orientada a aunar la, la cuestión eh, de adaptación y de mitigación climática con las eh, soluciones que están alineadas con la nueva Bauhaus europea y en tercer, la tercera y la cuarta son demostradores que se centran más en, la, en, en el tema cultural y de patrimonio cultural y el último de na, soluciones basadas en la naturaleza ¿vale? entonces bueno, la parte de convocatorias que contribuyen a la nueva Bauhaus europea no la voy a tocar porque me extendería demasiado y luego las otras dos uh, transformaciones que quedan, hay muchas menos convocatorias dedicadas aquí en esta veis que hay dos, ninguna una de ellas tiene lógica de demostración eh, son más bien convocatorias que se centran la primera en cómo se puede pensar de manera distinta la madera en el sector de la construcción, el uso de la madera y la segunda más a una visión descentralizada del concepto de la manufactura, pero digo ninguna de estas dos eh, tienen lógica de demostración. Y ya la tercera dimensión, la tercera transformación, eh, veis que hay dos, dos convocatorias, la primera no es estrictamente eh, de, dedicada exclusivamente a la nueva Bauhaus europea, son para proyectos de juventud que incluyen la nueva Baja Oso Europea y otras prioridades. Y la, tercera, la última que veis eh, sí que tiene lógica de demostración eh, y se centra más en todo lo que es transformar el sistema de alimentario en el contexto urbano. Entonces, bueno, creo que con esto me mantengo en los tiempos, Beatriz. Y luego, obviamente, hay preguntas, pues estaré encantada. Ya paro aquí. Gracias. Muchas gracias, Elisa por este repaso las tendencias europeas y las convocatorias. Y pasamos ahora a Jorge López Conde, del de European Cluster Alliance, que nos va a dar el contexto nacional y, y las oportunidades de financiación también nacionales. Adelante, Jorge. Y una pequeña cosita, antes de que empieces, recordar a la audiencia que sobre las 12 12 menos 5 tendremos un rato para preguntas y debate por si queréis ya ir poniendo vuestros comentarios en, en la sección de preguntas y respuestas. Adelante, Jorge. Sí, de hecho creo que sería lo, lo genial, sería que tuviéramos más debate porque el, en los foros ¿no? en los que he participado siempre lo que genera la nueva José Europea es mucho debate, que eso es lo más interesante casi, no en ese proceso de co-creación que bien explicaba Elisa, y luego sobre las oportunidades de financiación, que acaban de salir, digamos, el lunes se eh, publicaron ¿no? el día 12 y que creo que por eso es tan interesante justo haber coincidido con, con este evento. Eh, en lo que respecta a mi figura, agradecer la invitación, por supuesto, eh, llevo un par de años trabajando específicamente en la temática y desde el, la alianza de clústeres, habiendo desarrollado uno de los horizontes de los demostradores que se propusieron en, en la anterior convocatoria, que no fuimos ganadores, y um, habiendo atravesado muchas de las áreas que, que ahora os voy a contar. Eh, que además soy arquitecto, vengo de trabajar en la Fundación Norman Foster y haber creado el Departamento de Diseño y Tecnología eh, durante cinco años. Y muchos de estos temas para nosotros eran parte de nuestro trabajo habitual. ¿no? Entonces, ahora agradecemos también a la presidenta, a Uso Anderlín habernos puesto en el centro del debate, desde el punto de vista de la arquitectura, el diseño o la cultura. Y. Eh, pues voy a intentar hacer un viaje por este ecosistema eh, nacional. ¿no? Quiero empezar también con un análisis de ese contexto, de dónde viene la nueva Bauhaus europea, de ese origen de la Bauhaus, lo que veis a la izquierda es una imagen del diagrama que se creó en la primera Bauhaus sobre eh, los cursos y la manera de afrontar el trabajo y de esas mezclas de disciplinas asociadas a materiales, asociadas a a diferentes maneras de entender un nuevo encuentro entre la artesanía y la tecnología, ¿no? por un lado. A la derecha lo que veis es uno de los programas del MIT que trabajaba con el origen de esa Bauhaus, eh, de Mary Oxman, es este diagrama, y donde se planteaban nuevas formas de afrontar esa perspectiva desde el punto de vista del diseño, la arquitectura, el urbanismo, la participación ciudadana, la cultura y la forma de vida, ¿no? de alguna manera. Lo, las tres patitas de la, de la nueva Ojos Europea, que también, es, que también ha explicado Elisa, con diferentes formas de construir esos ecosistemas desde diferentes puntos donde se daban encuentro pues, la belleza, la sostenibilidad, eh, la gobernanza, la innovación, los materiales, la arquitectura, el diseño urbano, etcétera etc. ¿no? La evolución histórica, que este es un diagrama de un trabajo específico eh, que ya se está empezando a hacer, trabajo eh, teórico sobre la nueva Bauhaus europea, explica de izquierda a derecha esa evolución histórica del concepto, desde la primera Bauhaus en, en Dessau ese concepto de ese nuevo mundo que se estaba construyendo a través del arte y la tecnología, después cómo se desarrolló, se tuvo que desarrollar en Estados Unidos, esas escuelas de diseño ya más vinculadas a la ciencia, más que a la tecnología, ya se daba por supuesto esa tecnología, después en esa nueva cultura que se desarrolla también en escuelas europeas, donde la ciencia y la tecnología tienen un encuentro y el arte queda en otro, en otro nivel, hasta esta nueva sostenibilidad, entre comillas, que es una nueva forma de vida también, un nuevo hombre y una nueva cultura, donde se dan pie esas cuatro eh, áreas que es la ciencia, y la tecnología, la sostenibilidad y el arte. ¿no? ¿Cómo encajar todo esto? Esa es una de las grandes preguntas. El contexto desde el que venimos, la construcción del nuevo pacto verde, que esa es una de las frases que pronunciaba Ursula von der Leyen en, en su primer discurso. La nueva hoja europea quiere ser una construcción física también de prototipos de este nuevo pacto verde. Esto es muy importante porque esa es para mí una de las referencias fundamentales para cómo hacerlo. ¿no? ¿Dónde se posiciona dentro de este ecosistema europeo la nueva hoja europea? ¿Cómo está relacionada también, que tiene que estar en, ese, eh, en esa manera eh, triangulada, no, no solo eh, como, como este diagrama, ¿no? y como se veía en el dibujo anterior de esa, de esa primera presentación. Las áreas sobre las que trabajamos, que esto es muy importante, lo ha explicado muy bien Elisa, pero creo que es bueno volver a, a remarcarlo, Es nuevo pacto verde, las políticas territoriales, que es por lo que también estamos aquí, esos sectores creativos y culturales, la dimensión social, pero vinculada también a lo territorial, no dejar a nadie atrás, pero no dejar tampoco ningún territorio atrás la educación y todas las capacidades de aprendizaje, por supuesto, dentro de esa transversalidad de la digitalización, vinculado siempre a la investigación y a la innovación, y de alguna manera, y por lo que estoy yo aquí presente, por todo lo que tiene que ver con la industria, pero también con las pequeñas y medianas empresas y esos emprendedores, ¿no? que de alguna manera van a tener que ejecutar, diseñar o desarrollar esa nueva Bauhaus europea. En una de esas presentaciones que hace compañeras de ELISA aparecían ya la mezcla de diferentes propuestas específicas, que es lo que vamos a ver ahora, desde materiales eh, concretos vinculados a esa prefabricación o industrialización o no, pero también al territorio, desde la renaturalización de esos espacios eh, en áreas urbanas, pero también rurales, que este es otro gran debate, eh, desde la estimulación de esa regeneración social, aprovechar esto como una oportunidad para regenerar tejidos sociales, pero también esa, ese vínculo con la naturaleza, llevarlo al diseño de todos nuestros espacios, ¿no? que esto es muy importante. Y, por supuesto, cómo esa circularidad en todos los niveles tiene que estar aplicada. Partiendo de aquí, lo que he hecho ha sido una, un listado de cuáles son los temas que estamos trabajando, o se han trabajado en diferentes propuestas en España. ¿no? Está la construcción, por supuesto, está el vínculo rural-urbano o el gran debate que hay ahora mismo sobre esto. Y no es casualidad que la presidenta Ursula von der Leyen en el mismo momento que presentó la Nueva Ojos Europea presentó la visión a largo plazo para las áreas rurales, como un, un nuevo proyecto de reconectarnos también entre la ciudad y lo rural. Todo el tema de la regeneración urbana, que está vinculado a esa nueva ola que viene, que tenemos que desarrollar de los edificios más eficientes energéticamente, pero no solo, obviamente, y a partir de ahí es muy importante la participación ciudadana, vais a ver varios proyectos de participación ciudadana, de renaturalización, de cómo es esos modelos de renaturalizar esa, ese, esos Lugares urbanos, pero no solo, sino ecosistemas que hemos estado destruyendo durante estos años. Y siempre a través de la cultura, el diseño y el estilo, que de alguna manera es nuestra forma de vida y afecta directamente a nuestra salud. A través y siempre de la economía circular. ¿no? Todos los proyectos que vais a ver, de alguna manera, responden a uno de estos eh, puntos o a varios. ¿no? Yo lo voy a explicar desde el punto de vista nacional con tres categorías. JRC para hacerle un poco también de bienvenida a Elisa, porque va a ser su nuevo lugar de trabajo, o una de sus sedes, obviamente, los premios, que ya ha habido dos convocatorias y ahora se ha lanzado la tercera, como bien ha explicado, y luego ecosistemas, porque lo que he detectado durante muchas conversaciones de estos dos años es que se están generando ecosistemas muy interesantes vinculados a o convocatorias, o instituciones, o clústeres, que no son clústeres de los que yo pertenezco, sino a asociaciones, que tienen que ver con intereses vinculados a la Nueva house Europa, House. ¿no? Empiezo por la sede de la JRC porque es un proyecto que ha causado mucha controversia en la disciplina o en la crítica de la arquitectura específicamente, pero ya está y va a ser el primer edificio que va a cumplir con unos parámetros que están asociados a la Nueva World house Europea. Es un concurso internacional que se va a ejecutar en Sevilla que va a ser la sede de JRC y que lo ganó Big Ingels, que es una oficina eh, global, internacional, eh, que tiene su origen en Dinamarca. Han hecho una propuesta de una nueva reinterpretación de cuál es el espacio mediterráneo o el espacio eh, árabe también sobre cómo eh, poder trabajar en, en un lugar con unas condiciones climáticas adversas y cómo se renaturaliza el propio edificio, cómo llega una simbiosis, cómo hay unos espacios de trabajo abiertos donde tienes eh, esa humedad también, el agua, la vegetación, etcétera y cómo está conectado ahora mismo, ya no está separado esa naturaleza de nuestro lugar de trabajo. ¿no? Eh, es un proyecto muy interesante porque es el primero que se va a construir con esos parámetros, desde además eh, la Unión Europea, oficial, digamos, y luego premios. He hecho una selección de premios que son interesantes en diferentes contextos eh, nacionales, que para que veáis los gran debates que hay en la arquitectura y en la construcción, pongo este primero que es en Mallorca, es del Instituto de Vivienda de Baleares, eh, que trabaja con unas condiciones muy específicas y que creo que son muy interesantes porque eh, fuerza a que los materiales sean dentro de cada isla de Baleares. Y por lo tanto se está volviendo a poner en valor determinadas industrias como la del marés, eh, la propia eh, madera local, etc. ¿no? Y este es un proyecto que se va a construir, que está en proceso de construcción y que fue uno de los premiados dentro de los premios europeos en Bauhaus. No solo tienen que ser materiales eh, naturales, sino también pueden ser materiales eh, industrializados que tengan nuevos usos ¿no? dentro de la economía circular. Este es un proyecto de Barcelona que también recibió el premio y que convirtió en unos, eh, unas viviendas sociales en un espacio degradado de la ciudad en un tiempo récord y con materiales reutilizados. ¿no? Dentro de esa renaturalización o de esas áreas urbanas hay otros proyectos como este también en Barcelona que, que recibió premio sobre trabajo que podemos hacer en las cubiertas o en las propias fachadas. Este es otro proyecto que tiene que ver o similitudes con otros que también han recibido premios, eh, que ha desarrollado el IAC, otras asociaciones o universidades. Esto también es muy importante, no solo profesionales sino universidades. O lugares donde se mezcla la renaturalización con las acciones ur urbanas vinculadas a la participación ciudadana pero también a la cultura. Y al arte, que esto a veces se nos cae, ¿no? una de las cosas que, que a veces nos han criticado, ¿dónde está esa parte cultural? ¿no? Pues hay proyectos premiados que la tienen, pero también, y lo que decía Elisa, una de esas líneas de financiación sobre hábitos y formas de vida vinculado a la alimentación, esto es fundamental, cuando se habla de Nueva Gojón Europea tiene que ver con esa forma de vida y con ese estilo, este es un premio en, en San Sebastián, que tiene que ver con esa manera de integrar también socialmente o de vincular lo urbano a las formas de producción para que haya ese equilibrio, ¿no? La gestión de los espacios públicos, por supuesto, y también culturales, esto es un premio en Extremadura. También es importante que se han dado premios en áreas que no son las habitualmente más ocupadas o más urbanas, con lo cual se está dando pie también a ese debate sobre lo rural, ¿no? Y uno de los últimos premios para explicar un poco todo el tema de la renaturalización ha sido el de este año sobre algunas metropolitanas en Barcelona y en el área metropolitana, vamos, de Barcelona no solo, en una parte de Barcelona y como podéis ver a la derecha, cómo ha cambiado después de ese proceso, eh, también participativo, eh, urbanístico, de diseño, donde se han dado todas esas capas y donde obviamente aquí vemos de manera muy fácil pues, lo que es belleza, lo que es sostenibilidad y lo que es todos los temas de circularidad ¿no? también. Hablaré de ecosistemas rápido también, y ya veis que ya se va complicando el mapa, va adquiriendo muchos colores y vamos viendo determinadas líneas que ha habido en determinadas comunidades autónomas que, desde su carácter y desde los liderazgos diferentes también, no solo institucionales, sino en algunos casos pues, fundacionales, se han generado este eh, mapa. El más importante, yo creo, también es el trabajo como punto de contacto de la Nueva Ojos Europea en España, del misma creando esta web. Y creando ese link con convocatorias, novedades y los proyectos. Han hecho un comisariado específico que se presentó en el festival de junio de este año eh, sobre proyectos que pueden cumplir, esa cumplen esos Creo que hemos perdido a Jorge. Además, eh, creo que Hola. esta es una web para las convocatorias también. Esos proyectos seleccionados. Además, Jorge, te hemos, un, eh, te hemos perdido un minuto. Uy, te hemos cuando, perdido un minuto. Puedes volver? Sí, sí, ¿En si cuál? Puedes Aquí. Sí, Aquí, vale. Eh, bueno, el punto de contacto de nuevo Ojos Española en España es el MIDMA. El MIMA ha desarrollado esta web y esta web además tiene un contenido y tiene una selección, un comisariado de proyectos Nueva Ojos Europea para el, el festival que hubo en Bruselas este verano y en otros puntos de, de la Unión Europea y seleccionaron esa, esos proyectos. También hay una línea de convocatorias y una línea de noticias. Entonces esta web también es referencia, además de la que por supuesto ha contado Elisa, que es eh, la principal ¿no? y prioritaria. Pero no, no desvincularnos tampoco de eso, que hay una categoría española, esa categoría española de proyectos también se han desarrollado a muchos niveles es importante porque España es el segundo país de la Unión Europea que tiene un proyecto de ley de calidad de la arquitectura después de Francia y esto, esta ley integra la nueva Bauhaus Europea. Quiere ser un, un carácter dinamizador o amplificador de la nueva Bauhaus Europea y esto también es importante dentro de la disciplina porque atraviesa muchas escalas. Eh, se han hecho diferentes categorías, esto es importante también porque está vinculado pues eso, el arte del diseño, las infraestructuras verdes, la inclusión, iniciativas espe españolas específicas e instituciones, ¿no? Eh, hay muchas, os recomiendo también hacer un viaje para ver cuáles son eh, las diferentes propuestas que hay. ¿no? Dentro de las propuestas españolas hay diferentes lugares, como decía, este es el Meeting Point Sur, es la parte que incluiría a Andalucía y que está desarrollada desde, o con financiaciones, la Fundación Contemporánea y está desarrollada también con el Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Empleo de Córdoba pero quiere ser más ambiciosa, quiere ocupar más territorio, quiere hablar del sur. ¿no? Ha desarrollado un decálogo de buenas prácticas, cada una de estas instituciones quiere desarrollar nuevos modelos y dentro de ese catálogo pues hace unas, eh, unas categorías específicas. Está la Mediterranean Bauhaus, que es muy importante también porque quiere, tiene esa vocación de vincularse a un área como es todo el Mediterráneo y está haciendo un proyecto específico dentro de la capital mundial del diseño que se ha desarrollado en Valencia, más vinculada al diseño y quiere desarrollar en la Marina de Valencia un, diseño, un distrito del diseño específico donde se incluirá o se estructurará a través de la nueva World house Europea y a través de esa sostenibilidad de esa colaboración social, pero dentro de los clústeres de sectores creativos valencianos. Quieren que haya una permanencia... Oh, ya, un minutito, de ese. Capital... Sí. Genial de esa, de esa eh, capital mundial. Luego hay un colectivo específico, Swimbauhaus que es el, el espacio Euroace, que es Extremadura y Portugal, que tiene, está más vinculada a la transformación colaborativa de esas áreas, de la participación ciudadana. Hay un proyecto gallego muy interesante, porque vincula salud y madera, madera y salud, y lo hace de una manera directa, que es la construcción de espacios de salud desde la madera, gallega, circular... Y con todas las características del diseño y todos los espacios se quieren construir de salud de Galicia a través de la madera. Hay la parte de Castilla y León que desarrolla proyectos específicos vinculados o atravesados con la iniciativa Bauhaus a través del clúster Hábitat Eficiente. Está el ecosistema catalán que no está constituido en sí mismo pero que está trabajando con mucha fuerza en todo lo que tiene que ver la madera y la construcción eh, circular que tiene organismos tan importantes como la Fundación Mies van der Rohe, que es la que entrega los premios eh, Mies van der Rohe, que son los más importantes, los únicos que hay a nivel europeo, de arquitectura también. Tenéis a Subinsa, que está generando este ecosistema local, que ahora vamos a entender mejor. Y luego la pata cultural, que es importante también, tenemos diferentes experiencias, como la de Tabacalera o la del Cedán en Huesca, el Centro de Arte y la Naturaleza, del que yo o por el que yo formé este horizon, dirigí este horizon, que quería hablar de esos territorios despoblados y por eso quería cerrar con esta patita, con el de desarrollo del sandbox de esos territorios 174 para no dejar a nadie atrás, generar esa innovación, trabajar con todas esas patitas de la nueva Bauhaus europea y poder dotar a estos espacios abandonados de, durante décadas de nuevas oportunidades a través de la nueva Bauhaus europea. ¿no? Este sería el ecosistema final del mapa que hemos estado viendo y dentro de las oportunidades de financiación Justo la que, las que ha estado explicando Elise no quiero acabar. Exacto. Haber... Acabo con esto y creo que lo suyo sería mejor continuar en el debate, pero es importante que veamos de dónde vienen esas líneas de financiación, porque en muchos casos no tenemos experiencias directas en el ecosistema Bauhaus. Estamos introduciéndonos en Europa en muchas líneas. Yo no, no hablo por mí, hablo por compañeros, por universidades en algunos casos de arquitectura que no tienen proyectos europeos. Y yo creo que es importante el saber de dónde vienen esos fondos y cómo podemos eh, vincularnos. Eh, muchas gracias. Ahora continuaremos en el debate. Muchas gracias, Jorge. Cuántas cosas y qué fotos tan bonitas. Eh, pasamos ahora a... Hemos ido Unión Europea, eh, Contexto Nacional y acabamos en Navarra con Beatriz San Martín de Nasubinsa arquitecta y coordinadora de, del grupo eh, de trabajo para la, la New European Bauhaus en Navarra. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Eh, lo primero agradecer a la delegación de Navarra en Bruselas por este webinar tan, tan interesante ¿no? y que justamente hemos eh, tenido después de que tenemos varias eh, novedades en torno a esta iniciativa que tanto interés está eh, causando. Bueno, voy a intentar compartir la, la pantalla, me decís por favor si, si veis. Sí, lo vemos, pero no en modo presente. Espera. Ahora sí. Ay. Vale. Bueno, pues como, como decían mis compañeros de, de webinar, no eh, estamos aquí para, para ver lo que es la iniciativa europea, Nueva Bauhaus europea, y a mí me toca la parte ya más eh, centrada en, en Navarra, por eso voy a hacer un breve barrido de lo que hemos venido haciendo a lo largo de, de este tiempo que esta iniciativa se puso en marcha y cuáles serían un poco los siguientes pasos. Bueno, me voy a saltar estas primeras diapositivas porque tanto Elisa como Jorge nos han dado esa visión general de la, de la iniciativa de una manera eh, espectacular, la verdad. Así que muchas gracias a, a los dos. Eh, bueno, empezó con esta diapositiva en la cual aquí viene a decir que esta iniciativa causó gran revuelo en, en Navarra, por eso desde el gobierno de Navarra, desde la Dirección General de Acción Exterior, eh, ha puesto su, su enfoque en esta iniciativa para poder traducir eh, estos grandes conceptos que desde, desde Europa nos vienen para poder centralizarlos en, en Navarra y poder sacar proyectos eh, con estos grandes principios, ¿no? que al final nos unen a todos en distintas disciplinas. Por eso el, el objetivo de desencargo que nos realiza Ana Subinsa, la Dirección General de Acción Exterior, es su puesta en marcha y su valorización en, en la comunidad foral. Eh, teníamos tres principales actividades a desarrollar que son la, el plan de comunicación y participación de la iniciativa a diferentes escalas, la vigilancia estratégica de, de fondos y el apoyo a la puesta en marcha de, de proyectos. Eh, en la primera de las actividades eh, desde Nasubinsa con, con todos los agentes implicados se, se han desarrollado distintas eh, participaciones a distintas escalas. Eh, se ha participado a nivel de, de Europa en todas las jornadas eh, relativas con la Comisión Europea, que es ahí donde decía Lisa que hay siempre webinars específicos por cada uno de esos temas, a los cuales os invito a participar porque verdaderamente son muy enriquecedores y, y se pone en valor esta iniciativa y puede sacar eh, distintas ideas para futuros proyectos. Y eh, se han divulgado los distintos eh, contenidos de comunicación. Por ejemplo, la, el último que hemos hecho, digamos, eh, comunicación es la presentación de esos premios ¿no? de, la, de la nueva Bauhaus Europea. A escala nacional eh, también se ha participado en distintas jornadas y se han realizado diversos contactos. De hecho, por ejemplo, eh, a Jorge López le conocimos en uno de esos encuentros nacionales organizados por el, por el MIT. Y ya para terminar a escala regional, eh, destacar ese grupo de trabajo que tenemos, ese que llamamos Navarra Bauhaus, el que decía Jorge, ese ecosistema eh, navarro, que es muy potente y que la verdad es que están siendo jornadas eh, a nivel regional que bueno, nos están ayudando a centrar los tiros en Navarra de esta iniciativa. Además tenemos eh, una, un correo específico de Navarra Bauhaus que ahí se pueden eh, realizar cualquier consulta de esta iniciativa y lo atendemos en la, menor, en la mayor brevedad posible. Y tendríamos también esa microsite dentro de Nasubinsa para los contenidos nuevos que van sacando de esta iniciativa. Eh, por tanto, hemos realizado eh, más de 30 reuniones a diferentes escalas dentro de lo que es el, el ámbito eh, desde Navarra, vamos a decir, eh, me gustaría destacar eh, dos encuentros a escala regional que tuvimos, el primero de ellos el 20 de abril de, de 2022, donde ahí poníamos eh, en interrelación a los distintos agentes de, de Navarra para, eh, digamos, eh, analizar cuáles son nuestros retos y cuáles pueden ser unas propuestas de proyectos para después eh, buscar eh, de manera más eh, eficiente esos fondos para dar solución a esos retos que, que hemos identificado. ¿no? Entonces dividimos a los asistentes en tres grupos, que básicamente los, los grupos venían a, a dar respuesta a los impactos que busca la, la comisión con esas oportunidades de financiación que tenemos. Entonces se hizo una valoración de los distintos retos que habíamos identificado y se, se, se concluyó con tres propuestas de proyecto. ¿no? En el primer grupo de la transformación del entorno edificado eh, veíamos como una propuesta de proyecto a nivel general que, siempre lo digo, hay que después ya eh, especificar en un, en un proyecto en concreto, sería la construcción y regeneración urbana sostenible. En el segundo grupo que busca más esa transformación del entorno económico y de innovación, eh, los asistentes bueno, pues valoramos el realizar un proyecto regional la recuperación mediante la economía circular sostenible potenciando un urbanismo que genere entornos productivos. Y finalmente, en cuanto a la transformación social e intergeneracional, eh, lo que se proponía era reinventar eh, los modos de vida a las nuevas necesidades que tenemos en, en la actualidad para poder fomentar, eh, como decía antes Jorge y Elisa, eh, un mayor retorno a la vida rural. Eh, seguidamente en junio realizamos un evento paralelo al, al Festival de, de la Nueva Bauhaus Europea, nueva Bauhaus Europea eh, realizamos el Festival Navarra Bauhaus. En este proyecto, o sea, en este festival, lo que buscamos era eh, la presentación de, de cuatro casos eh, concretos de, de proyectos que tenemos aquí en Navarra que vienen a dar respuesta a los ejes eh, temáticos principales que se sacó de la fase de codiseño de la iniciativa. Entonces, tuvimos la oportunidad de, de escuchar de primera mano eh, a, los, a los creadores de estos proyectos y después con todo el público asistente se realizó un Open Café en el cual eh, estos grupos tenían que dar respuesta a cuatro preguntas principales sobre estos cuatro proyectos. ¿Dónde estaba la, la estética? ¿Dónde estaba la inclusión? ¿Dónde estaba la sostenibilidad? ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorar estos proyectos? ¿no? Entonces, fue un encuentro muy enriquecedor que eh, sacaron, sacamos una serie de conclusiones que las pusimos en, en relación con, todos lo, con el público asistente, y con, digamos, con nuestro eh, grupo de trabajo Navarra Bauhaus, que antes no lo he dicho, pero siempre está abierto este grupo de trabajo para que cualquier persona, cualquier entidad que quiera formar parte de ella, siempre eh, está abierto. Y eh, finalmente, dentro de ese plan de comunicación, pues bueno, ya lo ha comentado Elisa, ¿no? Pero sí que os animamos, sobre todo a, a las personas y entidades navarras, a participar en estos premios porque verdaderamente nos ponen en el punto de mira y además, bueno, pues tiene una compensación económica, ¿no? Así que animaros también a, a todos a participar. En la vigilancia estratégica de fondos no me voy a alargar tampoco mucho porque eh, ya las ha explicado Elisa y además eh, tenemos toda la información en las páginas web habilitadas para ello. Pero eh, bueno, nosotros desde, desde NASUINS, a través de este encargo con Acción Exterior, eh, bueno, se han detectado. Eh, diferentes programas del programa anterior, 21-22, en el cual es, eh, pues bueno, se hizo diversas mesas de trabajo específicas y en algunos de ellos sí que se han presentado proyectos que ahora, ahora comentaré. no en, Ya sé, digamos, esos, eh, esas propuestas de proyecto ya han tenido... Una, una redacción en, en específico. En algunas de estas eh, convocatorias sí que se analizó y finalmente no fue viable presentar un proyecto, pero en otras de ellas sí. Eh, por eso los, los proyectos que, que se han presentado, eh, sí que presentamos, eh, como decía Jorge, un proyecto para ser eh, proyecto Faro, es el Lighthouse, Desgraciadamente est estábamos aprobados, pero no fuimos seleccionados. La verdad que fue eh, una… Tuvimos, eh, era, era muy competitivo, la verdad. Pero bueno, nuestro objetivo eh, era la generación de un modelo eh, nuevo para esa nueva concepción, diseño, acceso, promoviendo distintos vínculos con los distintos agentes y que esas necesidades sociales de los, de los habitantes… Eh, pues eh, eh, se, se, se involucrarán dentro de lo que es cada uno de los procesos eh, participativos de, de, de la creación de esos espacios. Eh, también presentamos un proyecto llamado Tafaya Green a, los, eh, a la convocatoria de los IET, de la Community New European Bauhaus, eh, en el cual eh, este proyecto lo que buscaba era la participación ciudadana para la mejora de una de las zonas periurbanas de, de Tafalla, para, para convertirla así en un corredor más saludable, verde y accesible. De esta manera se propiciaban las relaciones eh, ciudadanas y de distintas organizaciones, eh, autoridades y comunidades, para eh, mejorar esos, eh, esos entornos. Y, se, y con ello se, se abordaban los distintos retos periurbanos eh, las cuales tiene que hacer frente eh, este municipio de, de Tafalla, mejorando así las condiciones generales de vida de los, de los ciudadanos. Eh, finalmente, eh, presentamos en, en mayo de, de este año un proyecto a la convocatoria Interreg Europe 2022 que se llamaba Interrevita, eh, que buscaba ofrecer un, una amplia visión a los retos de rehabilitación de nuestras ciudades y de las regiones urbanas. Las convocatorias Interreg Europe sí que buscan ese intercambio de experiencias eh, para compartir y eh, mejorar nuestros enfoques políticos y en este caso estábamos viendo que el, el enfoque al que queríamos eh, atacar era la mejora de las estrategias de revitalización de, de las ciudades. Entonces, por eso, a nivel eh, regional, lo que, lo que buscaremos con este proyecto, que todavía no, o sea, eh, que lo que buscaremos en este proyecto son las nuevas formas de revitalización de las zonas tanto urbanas como rurales, para la aplicación de, unas, eh, de lo que es el concepto de, de comarca revitalizada. Sí que me gustaría destacar en este caso, que justamente lo, lo acabo de ver eh, ahora antes de, de este webinar, que en principio, a, a falta de que nos, nos, lo, nos lo verifique el socio líder, este, este proyecto ha sido aprobado, por lo tanto, eh, bueno, pues estamos muy contentos, la verdad, porque eh, sí que nuevamente está siendo eh, unos meses de, de mucha presentación de proyectos, eh, pero es, eh, es un, al cambiar el programa marco, pues hay mucha competencia. Entonces, bueno, sí que ahora os he presentado estos tres proyectos que han sido ya presentados a cada una de estas convocatorias, pero es verdad que desde, desde la entidad estamos trabajando ya en otra serie de, de proyectos que todavía no puedo eh, anunciar cuáles, eh, pero bueno, sí que se están trabajando ya en, en Interreg eh, Sudoe, Interreg Poctefa, eh, el European Urban Initiative, entonces, bueno. Sí que deciros y agradeceros a todas las personas que nos están ayudando a la redacción de estos proyectos y que se, que se han presentado. Y nada, agradecer a los agentes navarros sobre todo porque, bueno, como decía la, la consejera, eh, tenemos que poner el foco en, en Europa y Europa tiene que poner también el foco en Navarra y deciros que, bueno, pues que lo estamos haciendo muy bien y que tenemos que, que seguir por, por este camino. ¿no? Así que, bueno, pues eh, estamos abiertos a, a nuevos proyectos, nuevas ideas y que cualquier eh, duda o cuestión, pues estamos aquí para, para contestar. Creo que no me he pasado de tiempo, así que... Bien. Perfecto, muchas gracias. <risa> muchas bueno, gracias a todos. Muchas gracias a ti. Eh, bueno, tenemos ahora un ratito para preguntas, comentarios... No veo ninguna en, el, en la cajita de preguntas y respuestas, pero si alguien de la audiencia quiere intervenir, levantar la mano, adelante. No veo ninguna mano. Eh, si no, si queréis entre vosotros ir calentando el debate y, y, y haceros preguntas o comentarios, adelante. Yo sí que quería si sí, sí puede ser sí que quería preguntarle a Elisa ¿no? has comentado que como tal eh, la convocatoria de Lighthouse House eh, no va a ser en específico exactamente igual lógicamente pero que sí que se digamos que se se ha troceado. Eh, porque a nosotros sí que, bueno, pues ese proyecto Cesif que, que presentamos sí que nos gustaría eh, volver a retomarlo porque creemos que es un proyecto bastante potente, que sí que buscábamos la interrelación de, de la Euroregión con Euskadi, Aquitania y, y Navarra para esa creación de nuevos modelos, sobre todo a nivel urbanístico. Eh, no sé si nos podrías dar alguna pista... O... Bueno, no sé. Es bueno, poco... más, que, más que una pista, una aclaración, porque no es que la convocatoria de los Lighthouse Demonstrators se haya troceado, sino que visto el éxito de esa eh, de la lógica de esa convocatoria, lo que hemos intentado es eh, integrarla más en otras convocatorias. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, pues eso, pues hay un demostrador que se centra más en todo lo que es patrimonio cultural, industrias culturales y creativas, otro que se centra más en en uh, soluciones basadas en la naturaleza, etcétera. Obviamente, todas estas convocatorias que están dedicadas a la nueva Pauhaus europea y que tienen la lógica de demostración, tienen que integrar todas las dimensiones eh, sostenible, inclusión, eh, la parte estética. O sea que, bueno, en función de cómo esté construido vuestro proyecto, pues echarles un... Lo único que puedo deciros es que les echéis un vistazo a, a las convocatorias y, bueno, prestando atención, pues si estáis interesados en demostradores, en, a las convocatorias que, que efectivamente responden a esa lógica. Eh, pero bueno, ahí ya os digo, hemos, eh, se ha trabajado mucho y hay una gran variedad de, de posibilidades, o sea que ya como, como lo veáis vosotros. Y yo tenía una también para ti, Elisa, para explicar un poco también al público que eso a veces nos cuesta, yo creo, porque el Parlamento Europeo ha presentado un documento ¿no? a la Comisión Europea con unas eh, solicitudes, ¿no? una propuesta que se hizo en septiembre, eh, de unas líneas específicas. ¿no? Por un lado solicitaba definir mejor qué es, ¿no? eh, crear un label, hacer implementar sandbox para esos demostradores y también hablaba de una petición expresa con una cifra muy elevada de presupuesto. ¿Cómo, cómo funciona? Perdona, ¿eh? porque yo esto no sé cómo tampoco. Me... O sea, ese documento llega a la comisión, ahora lo analizaréis y se dará una respuesta, ¿no? Vale, voy a, quizás voy a dar dos pasos atrás antes de la respuesta del Parlamento y explicar que, el, en general, cuando. Eh, os, os he hablado de la comisión, la comunicación de la comisión que se adoptó en, en septiembre del año pasado. Entonces, cuando eh, una comunicación de ese tipo se adopta, se, se manda al Consejo y al Parlamento. Que aquí ya empezamos ya con el baile de las instituciones, que sé que es difícil para, para la audiencia entender, pero bueno, cada, cada institución tiene sus competencias, los que tienen, la comisión tiene la competencia ejecutiva de hacer propuestas y de implementar. Eh, lo, que, lo que se decide por los, lo que se llama los colegisladores que son tanto el Consejo como el Parlamento conjuntamente, entonces la Comisión manda esta comunicación ambos reaccionan y lo que tú haces referencia es a la reacción del Parlamento a esa comunicación analizando la iniciativa viendo qué es lo que se ha hecho y haciendo propuestas entonces obviamente ahora la Comisión eh, estamos eh, analizando como bien dices el, el documento y obviamente llevará un tiempo hasta que se pueda Ver de qué manera se puede tener en cuenta. Pues, quiero decir, para explicarlo también a la gente, yo creo que pues, estamos co construyendo de verdad la nueva Ojo Europea en, en tiempo real. Entonces Estas cosas están pasando además. O sea, que muchas veces la gente piensa no que la nueva Juez Europea es estas líneas de financiación que hay ahora, no porque el año pasado no existían. Entonces es como se está construyendo en tiempo real, pero es un proceso no que va a llevar años. Y que hasta quizás hasta el nuevo presupuesto ¿no? de, la, de la Unión, ¿no? quizás no lo veamos como algo que, puedas, que podamos llegar a saber qué es. no y, y en esas líneas que hay, no porque por un lado es definir qué es Nueva Hoja Europea, por otro lado es cómo activarla ¿no? en diferentes, porque hay muchos formatos. Es que el tema de amigos, ecosistema, mucha gente a mí me hace preguntas de, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿Y cómo esto es operativo? ¿Por qué tenemos que estar allí? ¿No? O sea es como muchas cosas que son a veces que parecen como bastante simples pero es que en realidad está construyéndose en muchas líneas que son bastante complejas también O sea habría que hacer un diagrama de qué está pasando como conectando las cosas no porque es lo que decías la comisión lanza el documento luego recibe no de los dos los do, las dos respuestas ahora tiene que trabajarlas luego eso habrá una conversación no me imagino que no acabará en lo que diga la comisión. No, porque eso tampoco yo a veces también me, me pierdo o sea, es decir no sé cuáles son los plazos o sea, es decir lo que ha dicho ahora el Parlamento esto va a haber una respuesta concreta, va a haber otra, ¿no? No sé cómo. Claro, ahora, esto, esto, esto es, es, lo, es lo que dices, es un proceso dinámico, ¿no? Entonces están todos los actores implicados en el proceso y lo que a, a raíz de lo que. O sea, me, me alegra que hagas esta pregunta porque me das pie para puntualizar también otros, la dimensión ¿no? nacional y regional, que no es solo la cuestión institucional a nivel europeo, sino como bien habéis presentado, también es un, o sea, el, el, la cuestión de la ciudadanía, de los. los estados miembros etcétera entonces eh, algo que no he explicado que pero que puede ser interesante también llevar en mente es que en la co-creación de este movimiento ¿eh? usamos a menudo también el movimiento porque va más allá de la, del aspecto institucional, eh, los, los países, los estados miembros de la Unión Europea y obviamente sus regiones y sus, uh, sus comunidades tienen un papel muy activo y también, eh, entonces obviamente las convocatorias de financiación que he presentado hoy son las que están gestionadas uh, directamente por la comisión, pero hay una gran cantidad de fondos de cohesión que se ponen en marcha por parte de los estados miembros, las, uh, las, los países las regiones y ahí también eh, está pues eh, esa posibilidad de integrar eh, esa dimensión en eh, fondos que se están implementando por parte de los Estados miembros y por eso también es importante el trabajo de los puntos de contacto nacional eh, sí. para coordinar y ayudar a facilitar eso, pero efectivamente es un movimiento que se está creando, lo estamos creando todos, no es eh, solo institucional y aunque estamos avanzando muy rápido, pero obviamente eh, el análisis también hay que hacerlo detalladamente para, para ver cómo se puede... Sí. Y luego otra cosa que sale en muchos foros, que es también para que lo sepa la audiencia, si, si es su primera vez que hablan de Nueva Ojos Europea, España tiene un peso muy importante en realidad, se ha volcado mucho a todos los niveles, en, en todo, en los, en los premios, en la participación en los socios, en los premios, en los gobiernos regionales, no es casualidad que casi todas las regiones tienen un ecosistema que lo están desarrollando, ¿no? en muchos casos con muchas relaciones y que quizás también pues eso, habría que conectarlo, activarlo desde otros puntos de vista. Y ahora también es un momento que yo creo por eso también los clústeres, o, o que no es casualidad que haya clústeres que estén desarrollando ese papel de dinamizadores de los ecosistemas, eh, afronten también esa, esa transversalidad de capilaridad de abajo arriba y de arriba abajo, ¿no? que es un poco de lo que estamos hablando ahora, que por eso también en muchos casos genera controversia, porque la gente está muy acostumbrada a que me, yo me presento a lo que me digan. Y ahora es, ¿no? es que tienes que presentar tú a ver qué tenemos que hacer. Entonces, es, ahí hay una en ese diálogo hay eh, a veces como un poco de confusión, pero eso también es bonito yo creo, porque también va a estar o sigue la gente que tiene más interés o que, lo, o que tiene más ganas de definir qué es. no Sí, efectivamente, si hay confusión es porque se está hablando de ello y si se está hablando de ello es porque hay interés, o sea que el, el punto de partida es, en cualquier caso, yo, yo lo veo como algo positivo y, y quizás una última aclaración que podría hacer es que, cuando en general eh, cuando la gente que tiene menos experiencia con proyectos europeos pues no se percibe como algo que es difícil acceder es son muy competitivos hace falta un, una experiencia un conocimiento y precisamente una de las dimensiones que tenemos en cuenta desde la iniciativa de la nueva hoax europea es contemplar esos distintos niveles no entonces eh, en la, si, si le eches un vistazo a las convocatorias por ejemplo de 2021 2022 que la mayoría están cerradas ha habido tres tipos de proyectos. Proyectos, eh, digamos, a gran escala, con, pues como los Lighthouse Demonstrators. Ha habido proyectos que lo que hacen es eh, ayudar al desarrollo de capacidades, como el de las iniciativas locales, eh, con fondos de cohesión, es un programa de desarrollo de capacidades para apoyar a las ciudades y las regiones. Y luego hay proyectos de menor escala, como el que presentaba la compañera de Nasubinsa, que por ejemplo habéis dado un ejemplo de los proyectos de Citizen Engagement, eh, para que son realmente proyectos a pequeña escala con, con la ciudadanía, con un municipio, entonces estamos intentando eh, cubrir todas esas dimensiones para que eh, el tema de la accesibilidad y la participación realmente sea una realidad ¿no? y el ejemplo de los premios también si son muy accesibles, no hace falta eh, tener un gran consorcio no hace falta que sea un proyecto que cubra varios países. Cuando se ven los, los premios que han ganado hasta ahora, son, son actividades muy a nivel local y que, que, bueno, que, que tienen también esa dimensión a una escala quizá más, más pequeña, que también es importante. Gracias, Elisa. Yo creo que vamos a, vamos a dejarlo aquí, que se ha acabado el, el tiempo de, de comentarios. Y, y damos paso a Sergio Pérez, director general de Acciones exterior de Navarra, que va a clausurar el webinar. Muchas gracias a todos. Vale, pues, eh, buenos días a eh, muchas gracias a los ponentes, Jorge Beatriz y Elisa por acompañarnos hoy aquí en el seminario de, organizado por la delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas, sobre la Unión Europea de esta política que, que, bueno, que ya vimos desde el principio aquí, en Gobierno de Navarra, que iba a tener una una relevancia, desde que discutió de la presidenta del cuando se las seis prioridades políticas, eh, una de ellas, eh, bueno, para el periodo 19-24, una de ellas eh, se marcó eh, desarrollar el Pacto Verde Europeo, y vemos como la Unión Europea North House es el caballo de batalla, o bueno, es uno de los grandes pilares sobre cómo conseguir la, eh, pues este eh, Green Deal, cómo llevarlo a, eh, a una política transversal de todas las de todos los eh, comisarios, ¿no? Vemos también esa confluencia que se produce entre la comisaria Ferreira, entre la comisaria Gabriel, principalmente, ¿no? Eh, a través de la y la DIGI cuando las convocatorias principalmente están eh, materializadas a través de la cooperación internacional y también en los proyectos de RTD, así como de los JRC. Eh, en la publicación que hicisteis, hace no mucho, sobre las diferentes calls que estaban abiertas, los programas, que resumía muy bien en dónde se podía buscar esa financiación europea, pero que, como digo, el ánimo de la presidenta von der Leyen era eh, pues, bueno, transversalizar, transversalizar esa política ¿no? eh, que marca la Unión Europea en Baja sobre sostenibilidad, inclusión y belleza en ese sentido más amplio. Desde vuelta de Navarra, eh, nuestro trabajo en el día a día es eh, alinear las políticas europeas con las políticas regionales. La detectamos de manera muy temprana y comenzamos ya hace dos años, hace un año y bueno, traía casi dos a trabajar en, pues, en primer lugar, en difundir qué era esto de qué es esto de la en En segundo lugar, crear ese grupo de trabajo que ya os he explicado en la San Martín, Navarra Bauhaus, en el que a día de hoy se compone alrededor de 120 personas, 120 profesionales de Navarra, en los que mantenemos continuamente el contacto. Y el taller de hoy, o el seminario de hoy, pues forma parte de, este, de uno de estos eh, elementos que hemos hecho ¿no? a lo largo de, de todo este tiempo. No solo formación online, sino también participar activamente en redes europeas, eh, participar mediante la presentación de candidaturas. Antes habéis hablado del proyecto piloto de los house que bueno, desafortunadamente no fue financiado, pero sí que fue aprobado. Eh, pero también tenemos un ejemplo positivo como el de los premios Bauhaus eh, los primeros premios en el que ya habéis comentado también, eh, de que de los 10 premios tuvimos en la Universidad de Navarra eh, como uno de, los ganados, uno de los ganadores. También hicimos junto con la Universidad de Navarra pues ese reconocimiento y esa visibilidad del premio. Os animamos a que os presentéis a la siguiente convocatoria, que ya está abierta y que también habéis comentado, y por lo tanto, para poder pues eh, cosas de Navarra, proyectos que ya se están produciendo, y para que tengan conocimiento de la Comisión, para que tengan conocimiento en Europa, de que ya venimos trabajando esta política desde hace no solo ahora, sino hace unos años. Por el ejemplo, de las House, con por el ejemplo, de los rediseños, por ejemplo, de la economía circular ligada a la Unión Europea en Bauhaus, con bastantes iniciativas y con apuesta pública por estas políticas. Y con respecto a la participación en proyectos europeos, lo que hicimos fue la creación de la Oficina de Proyectos Europeos, una oficina formada por profesionales de la administración que eh, su, cuyo cometido es ayudar al resto de departamentos del Gobierno de Navarra a participar en convocatorias europeas. Pero estamos plenamente conscientes de que esto no lo podemos hacer solos. Es decir, el Gobierno de Navarra no puede eh, no mirar a otro lado cuando hablamos de stakeholders como universidades, centros tecnológicos, sociedad civil, empresas, clases y, por lo tanto, les tendemos la mano o tenemos un puente a todos aquellos asistentes que estáis hoy aquí o a los que nos vean más adelante, a que cualquier proyecto relacionado con cualquier proyecto europeo que encontréis de interés y que estéis pensando en participar, donde busquéis la colaboración del Gobierno de Navarra, os animamos a que nos contactéis a la Oficina de proyectos europeos para ver cómo converger y poder presentar esa candidatura conjunta, porque es muy importante hacer primero un consorcio a nivel regional potente para ir fuera. Eh, cualquiera de las personas que traje, pero os lo sabéis, para ir fuera a buscar a los socios. Si lo tenemos bien montado en casa, será mucho más fácil luego tener una propuesta de éxito. No me quiero alargar mucho más, simplemente agradecer a las personas que habéis acudido hoy aquí y que estáis con nosotros, con nosotras, eh, pues bueno, formando y conociendo más sobre esta iniciativa. Agradecer de nuevo a los ponentes, eh, Isabel, Luis y Jorge, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra dedicación. Y despedir el año, bueno, despedir el año de los seminarios de en Bruselas, este ya es el último que realizamos en 2022, y os emplazamos ya al año que viene, al año que es cuando comenzaremos, retomaremos estos seminarios, en este caso eh, adelantamos que lo vamos a hacer sobre las políticas energéticas, cómo va a afectar un tema que creo que está de bastante actualidad, pues tanto el paquete de Power EU como otras decisiones que se, estamos tomando, que se están tomando en Bruselas y que nos pueden afectar eh, a Navarra, que nos afectan directamente a Navarra, y lo que queremos es desgranar como digo, esas políticas europeas para hacerlas más comprensibles a nivel regional. eso es lo que hacemos desde la Dirección General de Acción Exterior y lo que vamos a seguir haciendo en 2023 con nuestro Plan de Acción Exterior pues, 2021-2024. Desearos que tengáis una muy buena mañana, que acabéis bien el día y ya pronto la semana. Así que por mi parte, muchísimas gracias, Escarita Scott y él, él lo dejó aquí